Vamos a hacer un vestido súper, súper fácil y rapidito de hacer. Vamos a cogernos este patrón que yo ya he sacado y como siempre os lo voy a dejar en el grupo de Facebook, en el taller de amparo. Mirad, eh, lo vamos a hacer colocado en esta posición como veis aquí tengo marcado yo después os lo voy a dejar todo ya bien bien organizadito para vosotras pero me quedé un poquito corta y aquí tengo eh, para aumentaros los dos centímetros a cada lado entonces vamos a cogernos un trocito de tela y vamos a eh, dibujar todo el contorno de, de nuestro patrón esta es la zona de cuello vale entonces vamos a coser aquí os lo voy a dejar también porque tampoco lo he, lo he puesto. Bueno, esta es la zona de, de abertura. Lo vamos a dejar abierto en la parte de atrás. Para que se pueda quitar y poner fácilmente. Vamos a colocarlo en esta posición y vamos a dejar abierto un lateral. En esta ocasión será este lo vamos a dejar abierto y vamos a remarcarlo todo el contorno eh, y sobre todo la zona de cuello bien, bien marcada con el bolígrafo borrable porque así nos va a resultar más fácil el coserlo entonces eh, vamos a hacer un pespunte no por el, fi, por el centro que yo os tengo marcado sino a un lateral y a otro lateral o sea, en, este, en esta ocasión si yo os tengo marcado aquí Tendríamos que coser como a medio centímetro o menos y a medio centímetro o menos para dejar libre la zona central. Y por aquí es por donde haremos la apertura. Yo lo que he hecho ha sido cogerle un dobladillo en la manga y le he colocado una, una puntilla. Me, me apetecía poner una puntillita un poco más, más de nena, más infantil. Y he cosido, como veis aquí, ¿veis? esta es la parte que yo tengo marcada y yo he cosido a un lado y a otro y todo alrededor del cuello entonces empezamos a coser desde aquí abajo, subimos, giramos todo el cuello y volvemos a bajar por este lado y ahora voy a recortarlo vamos a cortarlo con mucho cuidado porque es muy poquito el, el margen de costura que le vamos a dar. Se me olvidó deciros que por la parte del derecho yo le he puesto un trocito de tela eh, normal, tela blanca, normal y corriente. Podéis ponerle también el trocito de, de tejido igual que el vestido. Yo en esta ocasión no, no lo he puesto. Yo he recortado un rectángulo. De 13 por 21. Y lo he colocado de forma que lo que más me ocupe sea el cuello y la parte lateral. La parte de las mangas me da igual porque aquí no tengo costuras y no lo necesito. Necesito la parte del cuello. Entonces vamos a poner un tejido derecho con derecho y vamos a coserlo por la parte del revés. Ahora vamos a eh, recortar todo, todo este trocito y le vamos a dar la forma del cuello. Ya os digo que tenéis que hacerlo con mucho cuidado. Porque son costuras muy pequeñitas. Y tenemos que ir con mucho, mucho cuidadito. Si no tenéis este tipo de tijera, no pasa nada. Eh, cogéis con la tijera normal y le vais dando piquetitos. Para que al dar la vuelta... Las, las zonas curvas nos, nos sienten bien. ¿Veis? Así ya tendríamos abierto el vestidito. Ahora vamos a ponerlo del derecho. Vamos a meter esta parte hacia adentro. ¿Veis? Y esta es la zona del cuello que nos tiene que quedar así. Bien, bien limpita. Bien limpita <ríe> respecto a, a costura La zona de las esquinas la vamos a cortar así Un poquito los picos Para que al girarlo nos sienten bien Es un vestidito muy fácil Pero es muy bonito de, de poner solo a las, nena, a las muñecas Y a las nenas les gustan un montón quitar y poner ropita ¿Veis? Ya tenemos hecho lo que sería la zona de, de la espalda. Y así nos quedan todas las costuras embutidas. Aquí vamos a cortar de la misma forma y vamos a sacar el piquito. Y ya tendríamos esta parte prácticamente hecha. Fijaos qué bonito que queda. Mirad, queda súper gracioso. Su cuellecito, bien rematadito, queda una monada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las mangas y vamos a coser como un vestido normal. Vamos a coser las mangas. hasta la zona de sisa por decirlo de alguna forma y el costado porque lleva la abertura en la parte de atrás vamos a coser la manga y el costado y la otra manga y el costado y vamos a dejar abierta la parte de la espalda esto por un lado para pasar a la máquina con la parte de la falda vamos a hacer igual le he cogido una bastilla y le he colocado una puntilla grande os comento yo le he puesto a la falda 70 centímetros por 15 de altura porque la puntilla que yo he elegido tiene 4 centímetros si vuestra puntilla es más pequeña tenéis que tenerlo en cuenta porque si no os puede quedar muy corta o si le ponéis una puntilla más larga os puede quedar muy larga la falda esto es siempre tenerlo en cuenta lo que he hecho ha sido remallarlo la parte de atrás dejándole abierto un trocito para ahora unirlo a, a la parte del cuerpo y le he pasado un un pespunte para hacer un rizo buscando el centro de la falda y empezando desde un lado hacia la mitad y de otro lado hacia la otra mitad. Porque así vamos a asegurarnos que tenemos el mismo tejido, la misma cantidad de tejido en un lado que en otro. Entonces, esto está ya preparado para unirlo al cuerpo. Voy a la máquina de coser y voy a coser esta parte de aquí. Voy a recortar el exceso de costura y solamente nos quedaría unir el cuerpecillo a la faldita. Voy a pasar a máquina y vuelvo rápido. Vamos a, a unir la falda al cuerpecillo. Mirad, yo ya lo he cosido. Sabéis que yo todas estas, estas marcas no se las hago ahora. No se las quito ahora, se las quito después con la plancha de, de vapor vertical. Y de esta forma pues me parece que queda la costura muy bien rematadita y muy bien presentada entonces todo esto después ya lo quitaré lo que quería comentaros como ya sabéis que el cuerpo hemos dejado abierto eh, la tela que teníamos eh, digamos de por el revés la que nos hace de forro pues lo que vamos a hacer va a ser unirla a los costados mira solo es eh, juntar una parte con otra y la unimos así de esta forma y ya con la máquina queda todo completamente unido eh, vamos a poner desde un lateral veis la espaldita y la cintura vamos a unir la cintura con todo el rizo de, de la falda y ahora en este lado que yo ya la había empezado a hacer pero lo, lo hago ahora delante de vosotras primero uno el forro para que no se me mueva y después me voy a traer veis está así puesto la mitad he puesto la mitad del cuerpo con la mitad de la falda y ahora me voy a traer esta mitad del cuerpo con la otra mitad de la falda vamos a hacer que nos coincida la línea que tenemos marcada con la línea del pespunte para que nos queden las dos partes iguales aquí le vamos a poner un alfiler y ahora vamos a tirar del rizo de la falda hasta que nos quede del tamaño del cuerpecillo mirad, tiramos así y nos tiene que quedar de este tamaño cuando lo tengamos que nos quede así que las dos, los dos tejidos queden a la misma altura, yo lo que hago es que aquí en la zona del alfiler le doy unas cuantas vueltas al hilo y así lo sujeto, de esta forma, este alfilerillo se me lleva de aquí, te tengo cogido el forro y ahora vamos a cogernos el vuelo y lo vamos a poner por donde tenemos dibujada la línea de cintura, vamos a cogerle unos alfilerillos y ya con esto nos vamos a ir a la máquina de coser una vez que tengamos hecho este pespunte de lado a lado veis la cinturita de, de la falda la parte de atrás una vez que tengamos hecho todo esto y quitemos el margen de costura tendríamos ya el vestidito solo para ponerle los, los botoncillos Yo no le voy a poner botones Le voy a poner unos automáticos en la parte de atrás O unos snap Según ahora cuando le dé la vuelta a ver cómo lo vea Y también le vamos a poner Un trocito de hilo bonito Por la parte del derecho Y un lacito pequeño para hacerle el rizo De la, de la manguita Primero vamos a la máquina Y vamos a coser lo que es la cinturita Ahora enseguida vuelvo Bueno pues he cogido y lo de, de este de crochet es muy finito, ¿veis? Es prácticamente como un hilo de coser. Y le he puesto, pues creo que son cuatro hebras. Cuatro hebras dobles. Le he puesto así. Y voy a ponerle este lacito que vamos a llevar en la manga. Vamos a cogernos la mitad del vestidillo. Y más o menos como a un dedo y pico de, del filito le vamos a poner este este lazo va a ser una, un pequeño detalle nada más y también para darle un poquito de forma al a la manguita aunque os digo eh, así larga tal cual también le queda muy bonita y ¿eh? vosotros eh, pues probarlo y como más os guste así la dejáis yo solamente os doy ideas Después el gusto de, de cómo vestirla y cómo ponerle los accesorios a las muñecas Eso ya es cosa vuestra Mirad, aquí detrás le he puesto ya unos snap Han quedado, la verdad es que bastante coquetos Vamos a ponerle a mía dulce catarina eh, lo que es la enagua Mirad, os comento cómo la he hecho, es súper súper fácil He cogido 50 centímetros de ancho por 14 de alto lo que le hice fue un, eh, hice un remallado a la parte de abajo y le puse una puntilla muy finita, muy chiquitita, como un centímetro y medio y arriba una gomita, nada más con esto ya he hecho la anagua vamos a probársela y se la vamos a ir dejando ya a mi dulce catarina vamos a ponérsela que le quede graciosilla y esto también le va a dar un poquito más de cuerpo a la faldita del vestido ahora vamos a ponerle el vestidito como lleva estos cocos tan altos en, en la parte de arriba de la cabeza para no despeinarla mucho la vamos a vestir por los pies aunque por la cabeza os comento que también le entra porque tiene una abertura bastante grande el vestido lo que pasa que tiene esos cocos ahí y bueno pues tampoco quiero despeinarla vamos a irle bajando su ropita y vamos a irle colocando el vestidillo La verdad es que estos vestiditos así quedan súper bonitos Acordaros de abrir la parte interior del forro para que quepan las, las manguitas No le he hecho una manga excesivamente ancha Porque ya os digo que ahora la veréis Incluso para dejársela larga le queda súper súper bonita así Ahora vais a ver lo que os quiero comentar, lo que os quiero decir que es más fácil verlo que, que explicarlo. Mirad, ¿veis cómo le quedan las manguitas? ¿Veis? Le quedan larguitas. Le quedan súper monas. No hace falta tampoco ponerle mucho miriñaque. Pero si os gusta... A mí me gustan mucho los lazos, ya sabéis que yo soy mucho de lazos, de raso, de puntillas, me encantan las puntillas. Las encuentro tan femeninas y tan de nenas que para mí ponerlas es una gozada. Bueno, pues mirad, así le quedaría el vestidito a mi dulce Catarina, ¿veis? Súper bonito, súper gracioso. Y con las manguitas así largas, a mí también me gusta mucho, la encuentro muy bonita, pero la idea que yo tenía era esta. ¿Veis? La vamos a subir un poquito, más o menos, como si dijésemos una manga francesa. A la altura del codo la ajustamos y le damos un lacito. Ya os digo que si no os gusta así, la dejáis tal cual, que también queda muy bonita. Vamos a cortarle esto. Podéis ponerle, si no queréis esto, podéis ponerle un poquito de cola de ratón, una cinta de, de raso. Yo en un principio la voy a dejar así. Cuando ya vea cómo queda todo, a lo mejor le pongo una cinta de raso. Pero es que eh, me gustan mucho también estos, estos hilos así colgando. Pues mirad, así nos quedaría ya nuestra pequeña vestidita. A mí me parece una verdadera monada, la verdad. Me gusta muchísimo cómo le queda el vestidito y me gusta mucho cómo le quedan los zapatitos. Me parece una monada de muñeca. Bueno, pues vamos a seguir vistiéndola porque aquí mía dulce Catarina lleva más ropita. ¿eh? Vamos a por el siguiente.